En este vídeo vamos a ver cómo crear un juego de plataformas básico con los controles y vamos a ver cómo funcionan todas las mecánicas dentro de Scratch y cómo, cómo crear los controles básicos. Entonces, empecemos. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear un nuevo sprite. A este sprite le vamos a llamar Player. Y también otro, al que vamos a llamar level. En el level lo primero que vamos a hacer va a ser eh, llamarle uno. Y crear un crear un, un lugar donde podamos probar nuestro, nuestro jugador, no nuestro movimiento. Vamos a hacer una, una un nivel de testeo básico. Donde podamos probar todas las características de nuestro jugador. Bien, así más o menos como, como este no va a ser el original no hace falta pulirlo mucho. Bien, vamos a llevarlo a la posición de básica y vamos a crear varias variables. La primera eh, se va a llamar level, eh, yo los, los, los escribo en mayúsculas porque es, va a ser pública. Y no, no va a ser privada para diferenciarla de cuando tengamos una variable privada. Esto es muy importante en proyectos más grandes. También vamos a crear una otra variable eh, que la vamos a llamar X velocity y, y velocity que es la velocidad en X y la velocidad en Y. E. Bien, el nivel lo que vamos a hacer es que cuando cliquemos la bandera, pues por siempre eh, vamos a poner el nivel. El, el disfraz eh, lo vamos a poner al, al nivel que sea. Entonces si tenemos nivel, nivel 1 pues nos irá al 1. Si tuviéramos nivel 2 pues nos iría al nivel 2. Bien. Aquí le ponemos que se vaya a la posición de default. Y ahora vamos con el jugador. Lo primero que vamos a hacer para el jugador es crear una hitbox. Del tamaño más o menos que va a tener nuestro jugador. Y esta, el, el, para lo que nos va a servir, es para las colisiones, para que siempre sean iguales y no tener problemas. Bien, eh, creamos, eh, cuando clicamos la bandera, por siempre, vamos a crear un nuevo bloque, que lo vamos a llamar platformer movement. Y le vamos a incluir unas, viral, unas variables que van a ser speed friction jump hate o jump force y eh, gravity velocidad fricción eh, fuerza de salto y la gravedad y le vamos a clicar run with the screen refresh entonces aquí vamos a vamos a asignar el bloque para que se ejecute siempre y vamos a decirle que cuando hagamos clic en la bandera se vaya a la posición 0,0. Vamos a poner la velocidad a 4, eh, la fricción a 0,7, eh, la, eh, la, el salto a 12 y la gravedad a menos 1. Luego estas variables eh, se pueden cambiar libremente. Ahora, si la tecla... Eh, derecha está presionada entonces vamos a cambiar la variable x velocity eh, por speed y en el caso de que sea eh, la tecla izquierda se cambia por lo contrario para ir hacia la izquierda y luego vamos a multiplicar x velocity por la fricción, entonces esto lo que va a hacer va a ser que cuando nosotros eh, eh, presionemos las, las teclas va a cambiar la velocidad en x y luego la va, la va a bajar siempre, siempre la va a reducir y esto lo que va a hacer va a ser que nuestro eh, personaje cada vez va a ir más lento, vamos a eh, verlo aquí, aquí está la, la variable cuando yo presiono el botón, veis el efecto de aceleración. Se acelera y pues deja de acelerar. Se frena. Bien. Ahora cambiamos la X por la velocidad en X. Y aquí es cuando vamos a detectar las colisiones y todo. Entonces, si estamos tocando el nivel... Vamos a crear una variable que se, que se va a llamar Slope. Y vamos a poner Slope a cero Y vamos a repetir hasta que algo ocurra. ¿no? Entonces, eh, vamos a repetir hasta que no toquemos el, el nivel. O hasta que Slope sea superior a 8 y aquí lo que vamos a meter es que vamos a cambiar el slope y la i después si seguimos tocando el si seguimos tocando el nivel y cambiamos, eh, reseteamos la i Y lo que hace, eh, esto se hace mediante una multiplicación. Lo cambiamos por menos slope. Que es el valor que hemos cambiado de ahí. Y vamos a repetir hasta que no toquemos. Eh, bueno no mejor. Mejor esto es, esto es más, eh, más económico a nivel de procesamiento. Vamos a poner. Eh, una. Una operación que nos va a devolver el valor el valor de x eh, lo más alto posible. Porque aquí aquí si pusiéramos solamente x veloz, eh, la velocidad en x eh, nos daría nos daría mucho error porque puede primero puede ser negativo y no, poder, no podemos repetir algo menos algo veces. Y también porque eh, es, es decimal, entonces eh, tendría que repetirlo eh, por ejemplo 5,45 veces, eso es imposible. Esto eh, provocaría muchos errores. Entonces, eh, ceiling lo que hace es que eh, lo, eh, lo lleva al máximo posible. Al, al, al, si es decimal, lo lleva al, a, al más alto. En vez de, redonde, de, si fuéramos redondeando, entonces nos llevaría a, a uno más alto o más bajo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar X y vamos a coger una ecuación que es muy, es, muy, es muy interesante y muy, muy útil, que es eh, la variable x velocity dividida entre la variable x velocity, pero en, en esto lo que estamos haciendo es que eh, obtenemos el signo, ¿no? Si x velocity fuera negativo, pues nos devolvería menos 1, y si no fuera positivo, pues nos devolvería 1. Y ahora lo que hacemos con esto es que lo multiplicamos por menos 1. Esto nos sirve para invertir lo que ya hemos hecho y devolverlo a su posición, a la posición que debe. Y aquí, para que no, para no pasarnos de, de la pared, vamos a poner que la velocidad en X sea 0. Bien, ahora si lo probamos, debería funcionar. veis está chocando bien lo que algo importante es que eh, cambiemos la x por x velocity eh, redondeado vale para que no ocurra lo que me acaba de pasar veis que ahora colisiona perfectamente y no hay ningún problema en, la, en las colisiones bien también se aplica a las a las pendientes que las pendientes veis que subimos que, y que funciona perfectamente bien ahora lo que ahora vamos a la, a la velocidad en, en i vale entonces vamos a aquí al principio vamos a resetear vamos a crear un nuevo bloque que se va a llamar game on y en este bloque lo que vamos a hacer es que, eh, para, esto es para mantenernos organizados, vamos a resetear todas las variables a su valor de inicial. no Vamos a resetear el nivel a 1. Bien. Y aquí lo, lo ejecutamos. Bien, la velocidad en, en, en, en i. Eh, lo primero que vamos a hacer es cambiar i por eh, la velocidad en i. Y entonces si estamos chocando, si estamos tocando con el, el nivel, entonces eh, vamos a repetir eh, la, la misma operación. Bueno, lo que podemos hacer es que eh, vamos, a, vamos a coger esto, lo vamos a duplicar, lo vamos a colocar ahí y le vamos a cambiar las variables para que sea Way Velocity. Y aquí eh, vamos a cambiar la velocidad en i por la gravedad. Si no estamos chocando, pues entonces cambiamos por la gravedad. Bien, esto... En... Ah, vale, se, nos, se me ha olvidado cambiar esto, la, la X, hay que cambiarlo por Y. Y ya está, ya debería funcionar. ¿Veis? Eh, colisiona perfectamente, la gravedad funciona y ya tenemos nuestra nuestro plataformas Pero ahora lo único que nos falta es el salto. Entonces aquí cuando hemos tocado el nivel, el problema con el que nos encontramos es que podemos haberlo tocado por arriba o por abajo. Sin embargo para verificar que lo hemos tocado por abajo y que podemos saltar eh, entonces lo que hacemos es que si eh, eh, lo vamos a poner por, de, por encima de en velocity a 0. Bueno, no. Eh, en, vamos a poner if else. Entonces, si eh, la tecla es eh, v, eh, up arrow, no la, la tecla de arriba está presionada y también y, el, este valor que tenemos aquí es igual a menos 1. O sea, que esté yendo hacia abajo, entonces lo que hacemos es que eh, es, eh, ponemos la variable velocity a la variable del salto. Entonces ya lo tendríamos. Aquí vemos que podemos saltar, chocamos, chocamos con la parte de arriba. Vamos a aumentarle un poco el salto. Vale. Bien, entonces vemos que podemos saltar perfectamente. Chocamos con las cosas. Bien. Bien. Aquí lo que tenemos que hacer eh, es un cambio... Aquí tenemos que poner, solamente si seguimos tocando el, la, el, el nivel, entonces eh, lo que eh, hacemos, hacemos eso, porque si lo hemos dejado de tocar, significa que ya no tenemos que movernos más. Bien, entonces así ya, ya funcionaría completamente, ya el, el problema que teníamos antes de que nos rebotaba ya no ya no surge y bueno pues ya, ya estaría espero que os haya gustado y eh, ahí eh, seguiremos seguiremos con esta serie de tutoriales de, de cómo hacer un juego de plataformas en, en scratch y hasta la próxima